Vamos a ingresar al navegador y en el buscador escribimos Geniali. Hacemos clic en el primer link. La primera vez nos va a pedir que nos registremos o que iniciemos sesión. Podemos ir a iniciar sesión. podemos iniciar con nuestra cuenta de gmail o nuestra cuenta web yo entré con la cuenta web ingresamos a la aplicación si estuviera en otro idioma podemos cambiar desde ahí a español si vamos a crear genial vamos a encontrar qué cosas podemos hacer con la aplicación vídeos presentaciones juegos imágenes interactivas etcétera